en la búsqueda de algún profesional y vamos a aprovechar a agradecer a los diferentes integrantes del Colegio de Psicólogos porque se ha ido generando este entramado de sugerencias de profesionales y en esta oportunidad tenemos el gusto de recibir y a quien le agradecemos enormemente por acercarse a los estudios del canal, hablamos de la psicóloga y psicoanalista Verónica Fernández, así que en primer lugar buenas tardes, consultarte, preguntarte cómo estás y gracias por venir. Bueno chicas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bien, la verdad es que me pone. Eh, me gusta mucho conversar con, con gente joven y con gente que no tiene nada que ver con la psicología claro. Pero que la psicología tiene tanto que ver con todos y que tal vez muchas veces no le damos esa prioridad o esa atención que debería tener como algunas otras molestias que tal vez se hacen aún más físicas Pero en esta oportunidad no nos vamos a intentar, vamos a intentar no desviarnos tanto del tema Pero surgió la cuestión del sueño a la hora de hablar del sueño, ¿cómo desde la psicología o el psicoanálisis, en primer lugar, preguntarte, se define, ¿qué es el sueño? Bueno, qué pregunta. Eh, a ver, para, este, para el psicoanálisis, eh, el sueño es algo muy importante, porque eh, ustedes seguro que sabrán, eh, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, es decir, el que inventó el psicoanálisis. Claro. Bueno. La primera obra de Freud, ¿cuál fue? La interpretación de los sueños. Exactamente. Es decir, en el 1900 fue su primer escrito, su uh -huh. primer gran escrito. Entonces, este, a partir de ahí, bueno, este, marca, eh, marca todo el recorrido teórico del psicoanálisis. Y ustedes también se podrán preguntar, bueno... ¿Qué, ¿qué es lo que dice Freud o qué es lo que dijo Freud y qué actualidad tiene o no es? Claro, eso es yo lo que te quería decir, porque por ahí también hay como un mito, ¿no? Por ejemplo, eh, me podrás corregir porque no tengo el dato certero, pero el sueño de, creo que lo analizó, puede ser Freud o puedo estar diciendo cualquier cosa, pero bueno, lo importante es esto, que un paciente le contó que había soñado con un diente, puede ser, y se asociaba con la muerte de un familiar. Entonces, quedó eso como estipulado, ¿viste? Eh, pareciera que soñar con dientes, ¡ay, es la maldición de Como la quiniela. Claro, ¿me entendés? Y yo por ahí también me pregunto y digo, de repente, un dentista que sueña con dientes es lo más normal y lo más común, supongo. Entonces, un poco como para claro. derribar es, es, ese tipo de, de consideraciones. Bueno, bueno. Excelente pregunta, porque no es eh, tipo la quiniela. Soñar claro. con dientes, tal cosa. Todo lo tal cosa. Bueno, no, no, no, no. no. No, no, ojalá, ojalá porque nosotros, o sea, no existiríamos, claro. porque para qué, y ya sí. está todo dicho. Uh -huh. eh, lo que primero, digamos, tenemos que tomar en cuenta es que en una época, a ver, sí. en una época como la de hoy, donde todo se puede ver, uh -huh. la vida de todos está expuesta, uh -huh. todos sí. somos transparentes, uh -huh. el sueño que alguien sueñe algo, sí. sigue aportando a la vida de una persona el enigma. Porque en realidad, cuando cualquiera de nosotros sueña algo fuerte, sí. lo, que, lo que primero siente es, ¿qué es esto? Total. ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Qué? O alguien está, por ejemplo, atravesando un duelo sí. y se hace presente esa persona que ha perdido, uh -huh. eso es muy fuerte uh -huh. y además no tiene ningún sentido de por sí. Uh -huh. Entonces, en principio podríamos decir que el sueño como las manifestaciones de, del inconsciente uh -huh. aportan eso hoy a la vida, es decir, ese enigma que somos no solamente para los otros sino para nosotros mismos. Claro. Eso por un lado. Por lo tanto, soñar con dientes no, no tiene nada este, de universalizable. Claro. Sino que, como vos dijiste, para el dentista será una cosa y para otro será otra. Y para otro soñar la, con la caída del diente será, bueno, el encuentro con la pérdida, la castración en claro. el cuerpo. Bueno. Entonces. Eh, no, no, no podemos definir eso este, para todos, ¿no? Claro. Y eso es lo lindo, porque justamente si el psicoanálisis se destaca por algo, es porque una misma cosa quiere decir eh, en cada persona cosas diferentes. en cada sujeto. Cada sujeto tiene con esas palabras que lo marcaron, esas palabras que dijo su padre, que dijo su madre, que escuchó desde que era eh, un niño y que. Toda la vida siguen resonando o esas palabras primeras, eso es muy personal. Uh -huh. claro. Verónica, y también consultarte, ¿cualquier sueño es válido o merece ese reconocimiento de prestarle atención? ¿O habrá algunos que tal vez, bueno, no nos van a atravesar como sujetos tanto o no nos van a decir tanto o nos van, no van a merecer esa atención desde la psicología o el psicoanálisis? ¿O algo todos nos dicen? Claro, a, a ver... ¿Qué es el sueño? En realidad el sueño cuando despertamos, cuando el soñante despierta, es algo perdido. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, a los que estamos en análisis, el relato del sueño. Uh -huh. O sea que en principio el sueño es, sobre todas las cosas, el relato de un sueño. Claro. Uh -huh. Es decir, es algo que está dicho en palabras. Uh -huh. La imagen ya se fue, las sensaciones quedan, pero eso se tiene que relatar. Exacto. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y, ¿y qué es importante? Y no todos los sueños son importantes. Claro. Freud incluso decía, eh, bueno, la interpretación tiene un límite. Y en una cura, ¿qué es más importante? ¿Seguir adelante y, o detenerse en el sueño, en cada detalle? ¿Habrá sueños que lo ameritan? Uh -huh. ¿Y sueños que No. Supongo que para una persona, tener siempre un mismo sueño, quizás pueda decir algo, no te digo que todos los días, pero regularmente el mismo sueño. Ya lo creo. Eh, hay, eh, he escuchado muchas veces a personas que eh, tienen a lo largo de los años un sueño que se reitera. Claro. Y eso tiene un significado en, su, en, en la vida de esa persona, sí, muy importante. Uh -huh. Claro. ¿Y por qué a veces también decimos que hay sueños que se recuerdan nos despertamos y que lo recordamos explícitamente o al menos podemos realizar un relato más o menos específico y algunos se nos van y, y hacemos ese intento de recordarlo y no hay manera. y Porque, a ver, ¿para qué sirve el sueño? Digamos, fisiológicamente. Uh -huh. Para seguir durmiendo. Eso dijo Freud. Es decir, ¿para qué sueña una persona? Para poder seguir durmiendo. Entonces, alguien sueña que se... Que, no sé, alguien fisiológicamente quiere hacer pis y soñar que está haciendo pis le impide despertarse, tener que ir al baño, claro. por ejemplo. Sí. Eh, es decir, en principio es guardián, dice Freud, del buen dormir. Claro. Y a veces cuando uno duerme muy profundamente o hay personas que, por ejemplo, no recuerdan en general los sueños uh -huh. que tienen, bueno, no, es, no son productos este, a lo mejor importantes en la vida de alguien. Pero no toda la vida tal vez va a ser así. Eh, lo que Freud descubre, porque él primero dice, bueno, los sueños son formas alucinatorias de uh -huh. realizar deseos. Uh -huh. claro. Pero después... Ustedes este, saben que Freud estuvo en la Primera Guerra Mundial, escuchó a personas traumatizadas por la guerra. Entonces, lo que empezó a escuchar es que el sueño no siempre era guardián del, del dormir, sino que había sueños traumáticos, llamados pesadillas, que despertaban a las personas, que despiertan a las personas. Entonces okay. dice... Acá hay algo que no tiene que ver con cumplir deseos, claro. sino con el trauma que vuelve a partir del sueño. Uh -huh. claro, claro. Irrumpe el trauma, lo traumático, de una manera feroz y hace que el sujeto despierte. Bien. O sea que podemos decir que las pesadillas serían traumas que tenemos dentro, vaya a saber que por ahí aparecen en algún momento de nuestras vidas y que lamentablemente uno cuando tiene pesadillas, que a mí me ha pasado no sé si son tan significativas porque supongo también que debe uno a veces soñar también pesadillas por soñar, supongo, no sé este, que uno pareciera que ha vivido la situación y se despierta completamente o con la sensación de estar perseguido o con el cansancio o con miedo o con susto porque realmente pareciera como que uno lo ha vivido a la pesadilla o llorando o llorando, tal Despertarse cual llorando eh, es que realmente cuando las personas lo relatan dice era todo muy real. Claro. Era todo, son esos sueños o esas pesadillas que son muy reales. Claro. Y, eh, entonces, sí, son experiencias personales también, por eso pueden constituir experiencias fuertes. Uh -huh. eh, porque lo escuchamos en los niños también. Uh -huh. Es decir, las pesadillas son también elementos del psiquismo y en la cura psicoanalítica se usan todo el tiempo. Porque claro. eh, el niño trae, el, tiene la pesadilla, pero trae el relato, ya el claro. relato es un paso más. Claro, y que... hay una interpretación ahí ya de ese sueño. Claro, hay una interpretación y un trabajo por las palabras. Claro, claro. Entonces hay un paso del horror, de lo real a palabras dichas. Ya hay un relato. Claro. Ya no es lo mismo. Verónica, y en este caso hablabas del inconsciente y de este enigma que permiten los sueños. ¿Cómo se da ese proceso en nuestra mente, en la psiquis, al soñar? ¿Cómo irrumpe el inconsciente? ¿Qué proceso se da? Bueno, eh, el inconsciente tiene legalidades, uh -huh. leyes, digamos, que la conciencia no entiende. Uh -huh. Y entonces eso quiere decir que, por ejemplo, el inconsciente no conoce la contradicción. Es decir, en el inconsciente una cosa se asocia con otra, todo vale. Claro. Y, este, y entonces por eso vemos y soñamos cosas tan disparatadas. Claro. Lo que, lo que decía Freud es que eh, los seres humanos no tenemos acceso a lo que deseamos eh, por la conciencia. Uh -huh. Es más, si... Ahora mismo alguien podría decirnos algo que deseamos, diríamos, no, yo eso no, no, no deseo eso. Es decir, el deseo a veces aparece como, no es eso. Entonces el, el deseo inconsciente tiene que disfrazarse. Entonces, bueno, claro, aparecen cosas totalmente insólitas, gente, este, aparece gente en el sueño totalmente de una manera ridícula, uh -huh. son disfraces este, que nuestro inconsciente usa para que pueda parecer, bueno, algo del deseo. Uh -huh. claro. El sueño también puede ser una forma de encontrar una comunicación con personas que no sé que ya no están o cuando hablamos de cierta telepatía. Eso sería, sería creer que hay comunicación de inconsciente a inconsciente. Uh -huh. Bueno, ha, habrá personas que crean en eso o, uh -huh. o crean que sí. Eh, me parece que el inconsciente es algo eh, tan, tan personal, tan singular y que además nos comunica tan poco hasta a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, cuando se manifiesta nuestro inconsciente, quiero decir una palabra, quiero decir mi madre y digo... Digo, qué sé yo, mi, mi vecina, o de, quiero decir claro. un nombre y digo otro. Claro. Digo, la típica digo. me traicionó el inconsciente. Claro, o sea, si para mí mi inconsciente es algo mm. totalmente disparatado, ¿cómo podría usarlo para comunicarme con alguien? Mm. Claro. Justamente es. No, no es algo que se pueda usar para comunicarse. Claro. No. no. Verónica, y vos bien marcabas que una persona, sea quien sea y de la edad que sea Desde un niño a personas adultas, adultas mayores, tiene un sueño Habrá algunos que le darán más relevancia, quizás pueden soñar hasta algo similar Por dar un ejemplo muy vago Uno le va a dar una super relevancia porque está sujeto a cuestiones que le han generado eso Y otro quizás lo deja pasar y cada cual le hace su subjetividad, etcétera, etcétera Pero una vez que llegan al consultorio, comienzan a contar esto que vos decías, ya hubo un proceso previo y lo convierte y lo puede poner en palabra. ¿Qué sucede después, en esa sesión, que está allí con un profesional y que ya son dos personas oyendo, contando, intercambiando? Claro, el, el principio, digamos, es que alguien quiera llevar un sueño y que quiera contárselo a otro en un análisis. Es decir, ya ahí estamos en un proceso de un tratamiento, de una cura. Entonces... Ya se incluye el relato como un elemento, como vos decís, entre el analizante y el analista. Y el analista está ahí también para no aportar muchas conclusiones rápidas, pero eh, sí si el analista empieza a escuchar que hay palabras, hay elementos disonantes, cosas que, ¿no? Elementos... ¿no? Entonces pide, por ejemplo, asociaciones. ¿no? Uh -huh. y, y esto, a ver, ¿qué, qué, ¿qué será esto? Entonces, ah bueno, no, este elemento es, me hace acordar cuando de chica, cuando me, con mi papá íbamos a. Claro. Bueno. Y, o sea, por eso digo que es un texto. Uh -huh. Y se va armando otro texto en la sesión. Uh -huh. eh, y es, es tan valioso porque es un texto. Totalmente singular. No hay, como los sujetos, no hay dos iguales, claro. aunque sueñen cosas parecidas. Claro. Y con este tipo de eh, terapia, ¿no es cierto? Con esta cura que acabas de decir, ¿hacia dónde me dirijo? Esa persona va a poder decir, bueno, a través de eh, los sueños que tuve, que tuvo, eh, tuve una, un profesional a cargo, que los pude eh, ir desmembrando, desmechando, como lo quieras llamar, ¿qué, qué puedes llegar a descubrir? ¿Algún trauma? Eh, ¿A qué conclusión puedes llegar? Creo que, a ver, eh, hay elementos que nos persiguen en la vida, nos persiguen en el sueño, nos atormentan también de día y entonces en un tratamiento uno trata de ubicar por qué hay cosas que no nos dejan en paz, Claro. que no nos dejan disfrutar, eh, no nos dejan disfrutar de, de, nuestra, de nuestras amistades, de nuestro trabajo, de... Entonces, ir a un analista y empezar a, a darle importancia a un sueño, a una equivocación, es un poco permitirse detectar qué es eso que me está impidiendo vivir un poco mejor. Claro. Es decir, la vida es muy dura para todos. Exacto. Eh, nos trae siempre sufrimientos, uh -huh. pero si a eso le sumamos... Eh, todas estas cosas que nosotros mismos aportamos y que no sabemos además de dónde de dónde nos vienen Exacto. queremos pasar un buen momento en familia y resulta que arruinamos todo claro. queremos estar bien en nuestro trabajo y resulta que terminamos quejándonos y peleándonos con todos uh -huh. bueno, son esas cosas que en un tratamiento uno tiene que poder eh, ubicar para, para vivir un poco mejor Claro. ese es el objetivo y creo que un análisis eh, puede permitir eso pero ¿por qué? porque un análisis no te va a decir bueno, si vos estás en el trabajo tenés que actuar de esta manera tenés porque eso lo sabemos todos lo que nos dicen los libros de autoayuda uh -huh. ya lo sabemos ya sabemos el uh -huh. tema es, no es ese, no es saber el problema es ¿Por qué estamos determinados inconscientemente y gobernados cada uno de nosotros? Claro. Eso es un enigma. Total. Claro. Eso no lo sabemos. Lo podemos descubrir. Claro. Y una de esas herramientas para quizás descubrirlo dentro de todo este tratamiento integral que seguramente ustedes desplieguen como profesionales es el sueño. Ahora, si alguien dice, yo no sueño con frecuencia, tendrá otras herramientas y otras manifestaciones. Así es. Cómo cuáles, por ejemplo? Hay personas que a partir de que empiezan un tratamiento y uno dice ¿Y, ¿Y los sueños? Y no, no, no, yo nunca sueño. Y a los a las semanas dicen ¿Me acordé de un sueño? Yo nunca me acuerdo de los sueños. Y ya ponen al trabajo en común claro. algo. Mira. Eh, pero ¿cómo era la pregunta que me decías, Renata? Que quizás que sí, esto, que hay gente que tal vez no sueña o tal vez sueña y vaya a saber por qué no lo recuerda también habrá otras herramientas para poder hacer este tratamiento de forma integral. ¿Qué otras son esas cuestiones, por ejemplo, o a qué otras cosas podemos prestar atención más allá de un sueño para poder hacer un tratamiento integral desde la psicología? Bueno, Freud hablaba de las manifestaciones, digamos, él dijo, bueno, ¿cómo se manifiesta el inconsciente? Es decir, esta, digamos, esta falla, ¿no? Yo vengo hablando y quiero decir una cosa y digo otra, bueno, el acto fallido, el lapsus, ¿No? Eh, el sueño el chiste el chiste también es una es una forma de decir algo que uno no lo puede decir de otra manera es maravilloso ese recurso por supuesto <risa> porque a través sí, y total y se usa mucho en las curas porque a veces este, una indicación o algo interesante se dice como un chiste y se tolera bien claro ¿Mm? sí eh, y otro punto crucial es lo que llamamos síntomas ¿Mm? Bien. Es decir, lo que de nuestra personalidad no anda bien, nos traba, mm. pero lo que pasa es que el síntoma, a diferencia del sueño, o del lapsus o del acto fallido, quiero abrir la puerta de. Acto fallido, quiero abrir la puerta del consultorio de mi analista y en vez de eh, abrir la puerta saco la llave como si fuera a entrar a mi casa. ¿Qué pasó? <risa> Oiga, mi inconsciente. Claro. Bueno, entonces. Son todos elementos, ¿no? Pero a diferencia de esos elementos, el que perdura, insiste y se repite hasta agotarnos es el síntoma. Bien. Cuando algo no anda y no va y uno dice otra vez esto en la vida y otra vez esto, bueno, se, se puede armar con eso un síntoma. Y son fáciles de reconocer los síntomas porque viste que por ahí uno va por la vida automático y asocia, no, pero puede ser cansancio, puede ser que estoy pasada de vuelta y demás y demás. ¿Es fácil eh, visibilizar y darnos cuenta de que este es un síntoma que debería ir un profesional? A veces es lo que queremos tapar. Uh -huh. Y a veces eh, los que detectan nuestros uh -huh. síntomas son las personas que viven cerca nuestro. Uh -huh. Y dicen, andar psicólogo porque ya con esto no se aguanta más. Claro. O sea, son ellos los que nos, nos hacen ver lo que de nuestra personalidad, bueno, no va, es... Es, es algo que, que se pone en cruz con, con la convivencia o con la amistad. ¿no? Claro. A veces son los demás los que nos hacen ver los síntomas. Claro. Bueno, y obviamente no se van a empezar a perseguir por lo que sueñan y demás. Cada cual libremente hará la interpretación y le irá otorgando la importancia que se requiere. Y como siempre decimos, abrimos siempre a través de las entrevistas brevemente el telón. Por supuesto, en un consultorio se va a profundizar con cada sujeto, con cada uno de nosotros la cuestión. Así que antes de despedirte y agradecerte, aprovechamos a preguntarte y consultarte si estás atendiendo, si estás haciendo consultorio, hacia qué sector quizás te dedicas según la edad, bueno, yo trabajo hace muchos años en los centros de salud, trabajo para la Municipalidad de Venado Tuerto. Eh, esta vez me toca, eh, desde hace ya algunos años, atiendo en lo que todos llamamos la salita de calle Brown, pero he atendido en todos los centros de salud, hace ya más de 25 años. Wow. Eh, así que bueno, ese es, es un trabajo que, que quiero mucho y este, que me gusta mucho. Eh, que hemos trabajado con todos los psicólogos este, de la MUNI muy duramente durante la pandemia y, y lo seguimos haciendo. Eh, y sí, también este, por la tarde, generalmente, trabajo en mi consultorio particular. Este, y estamos con un montón de colegas este, en el Instituto, con ustedes en el Instituto Oscar Mazota, que bueno, organizamos siempre seminarios, charlas, este, siempre dedicados a la formación profesional. Uh -huh. Claro. Pero que muchas veces a esas charlas, usualmente los viernes por la tarde, es abierta, quizás, bueno, hay que tener tal vez algún código, alguna previa orientación, pero si no está bueno ir a escuchar también y seguramente algo vas a poder captar y llevarte de ese momento, porque como decíamos, quizás no todos entienden en psicología, pero todos deberíamos acercarnos porque es parte de nuestro ser. Así es, así es. Así que bueno, ahora sí te vamos a agradecer y sabemos bueno. que hay horarios para ir a cumplir también <risa> estas tareas y ser el puente a través de la, de la psicología para seguir ayudando, acompañando personas. Y también vamos a charlar algún día de esto, pero me parece que hoy con más frecuencia las personas se animan a ir al psicólogo o a la psicóloga. Quizás antes esto era, ay, estás loco, bueno, anda el psicólogo. Bueno. Tal vez hoy se le logra dar esa importancia a pequeñas cuestiones, pero que algo están generando un obstáculo o algo está haciendo ruido, como se suele decir. Así que, bueno, aquí tenemos otra profesional más a la cual pueden consultar desde el ámbito público o privado. Muchas gracias. Bueno, gracias, chicas, a ustedes. Muy amables. Bien. Y así pasaba entonces la psicóloga, psicoanalista Verónica Fernández, venadense, trabajando en el ámbito público, en el ámbito privado, integrando el Colegio de Psicólogos, como así también el Instituto Oscar Mazota aquí en Venado Tuerto.